Hola híbridos e híbridas, hoy vengo a avisarles de algo que a muchos les interese. Pero como no soy malo, no los dejaré con la duda de, ¿por qué me mudé de mi mansión? La respuesta es simple, ya no me agradaba esa mansión, y compré esta casa con lo que gané al vender la mansión. Y seguro se preguntarán, ¿por qué luce idéntica a otras casas? Eso lo responderé en otro video. Darkman, ven acá, tengo algo que decirte. Ahí voy. Sea lo que sea por lo que me interrumpiste, espero que sea importante. Sí, es importante, escucha. Al fin he logrado localizar dónde han encerrado a nuestra madre. ¿Qué estás esperando? Vamos allá de una vez. ¿Quién, ¿Quién eres, tú? eres tú? Soy Kana. Mi jefe me encargó matarlos, y eso haré, débiles y torpes humanos.